gente gente gente como están espero que estén de lo mejor estamos aquí solamente es una prueba para poder yo captar y visualizar cómo voy a grabar a ver estoy muy cerca como puede grabar en estos tiempos y vamos a por este lado de la derecha tengo mi cámara Samsung. ahí está lo pueden apreciar y calidad o sea yo quiero ver la calidad de la cámara de mi celular con cámara digital lo que vengo a decirles es que, o sea, mi cámara digital no graba mi audio, solo la cámara de mi celular graba mi audio. Y este, voy a hacer una combinación ahí, medio extraña. Así que vamos para la cámara de acá, Sansu, y vamos para la cámara de acá de mi celular. Cámara 1 va a ser el Sansu, cámara 2 va a ser el celular, ya. Vamos, cámara 1, Sansu, cámara 2, celular. Así que estamos probando, ¿no? Con dos cámaras. ¿Quieren ver mi cámara que me compré? Eh, téngalo aquí, lo pueden apreciar. <risa> Hasta aquí. Esa es la cámara. Espero que me, que me sirva, ¿no? Que me ayude a grabar, así que... Espero que me ayude a grabar así más que... es Espero que me ayude a grabar. Vemos la cámara 1. Cámara 2. Cámara 1. Cámara 2 Así que ya estamos Siete para la prueba Así que espero que les haya gustado el video Si es así Ya sabéis Comenta y dale like Y suscríbete a mi canal También no te olvides Chao, chao. Anyway,